sábado de las La terceras semanas de adviento. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y, y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Minadab, Aminadab a Nasón, Minadab, a Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rajab, a vos, vos engendró a Ruth, a Obed, Obed a Jese y Jese al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Robam, Robam a Abdía, Abdia a Abdía, a Asaf, a Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de ba en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abdiu, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sodoc, Sadoc a Kim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Según el Antiguo Testamento, la historia de un hombre continúa en sus descendientes y en esta comunidad es donde adquiere sentido su vida y su trabajo. Por eso Mateo presenta el nacimiento de Jesús como conclusión de la historia sagrada, como la plenitud de los tiempos. Toda la historia de Israel forma una unidad es como si fuera un organismo que crece lentamente, transformando la flor en el fruto que es Cristo. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, rosa de la raíz de Jesús. Desgraciadamente estamos acostumbrados a considerar esta unidad solo en el sentido horizontal, terreno, en donde hoy nosotros que vivimos en este mismo tiempo, formamos con Cristo, una unidad sobrenatural. Jesús ha nacido de la genealogía de Abraham, nosotros de la de Cristo. Por lo tanto, son válidas las leyes hereditarias que sobrepasan a las leyes de la naturaleza. Cristo entra en el mundo por nosotros y nosotros por él. Tú te sabes descendientes de Jesús. Él nos ha hermanado consigo al darnos a su propio padre y por madre a su propia madre. Es bueno cumplir con el cuarto mandamiento, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, añadiendo el honor a Jesús por la maravillosa oportunidad de ser sus hermanos. Que el Señor los bendiga.